Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Muy, muy, muy bien Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Oigan eh, Quiero decirles algo Pero no sé, oh, porque siempre Otra vez Imagínense que tienen el mejor trabajo del mundo Y es trabajar en una librería que está abierta 24 horas siempre, y ustedes tienen el turno de la noche eso quiere decir que tenemos a nuestra disposición todos los libros de la librería todos, y la librería obviamente está súper full llena de libros pero hay dos puntos importantes para esta librería y es una, no tocar los libros Solamente si llega una persona y te pide tal libro, hasta ahí solamente puedes abrir, abrirlos, ojearlos para checar que estén bien. Y dos, y creo que es la más importante, tener un registro de todas, todas, todas las personas que entran a esa librería y describirlos detalladamente. Es como, entro Panchita... La señora Juan. entró la señora Juanita con un abrigo de piel y estaba haciendo en harta calor y tenía botones del número 2, 4, ay, del número 2, 3, 4, y unos... <ríe> y una falda morada que combinaba con unos zapatos exquisitos del número 9. Y esto, lo que les acabo de decir, es lo que le sucede a nuestro protagonista del libro El Señor Penumbra y su librería 24 horas abiertas por Robinson Sloan. ¡Tarán! Les cuento de qué va este libro, que ya más o menos se dieron una idea, y es que se trata de Clay, un chavo que estudió eh, como diseño de páginas web y esas cosas. En la universidad y pues salió de la universidad y él de veras como que se esperaba el mejor de los trabajos, como que voy a estar en Google, que voy a estar en YouTube y trabajando en los lugares como de mayor prestigio y todo, pero Clay se encuentra en un lugar como bien X, en un lugar donde casi no acude gente para... Que le puedan diseñar su página web La verdad es que sí se bajonea muchísimo Porque él ha visto como que la trayectoria de sus amigos Después de que salieron de la universidad Y todos trabajan en lugares súper cool Hacen cosas bien chidas Y él pues nada más está como en, en un cubículo Haciendo una página web Y ya, eso es todo lo cool que le puede pasar En, en su trabajo, en su vida laboral como adulto y todo pero resulta que un día terminan cerrando la empresa Y él tiene que conseguir, como todo un buen adulto, tiene que conseguir un trabajo Entonces, pues él se desespera muchísimo Y un día caminando así, en la mañana muy temprano eh, Pasa enfrente de la librería del señor Penumbra Y pues ve un, pues, un papel, un, pues sí, un aviso Donde dice que solicitan un empleado para el turno de la noche Y pues es ahí donde empieza todo, todo, todo lo mágico y todo lo chido porque juntan eh, tecnología y libros y es la cosa más fascinante del mundo empiezan a ocurrir cosas súper extrañas y ahí le saca de onda todo eso entonces él empieza a indagar y también aparte porque le dan dos uh, como dos puntos claves de que una no debe tocar ningún libro Ninguno, o sea, ninguno, o sea, estás en una librería y no puedes tocar ninguno ni para pasar el rato, ni para, o sea, nada, no debes de tocar ni tu libro y debes estar atento a las personas que entran, que son personas eh, que ya son miembros de hace muchísimos años y personas nuevas y tienen que describir detalladamente qué es lo que usó esa persona, talía, cómo iba de sentido del humor, la ropa, eh, si le olía la boca si tenía los ojos de tal forma si tenía zapatos así ya sea o sea cosas bien extrañas y a él empieza a llamar eh, la atención que solamente ya le empieza a llamar la atención que solamente las personas que ya tiene eh, como ingresadas en la computadora Puedan adquirir los libros y no personas nuevas Porque incluso deben de pasar como por cierto filtro las personas nuevas Para poder adquirir libros de esa biblioteca Y bueno, de esa librería Y le resulta algo extraño Entonces ahí es ahí cuando se empieza a involucrar un poquito más en la librería y todo Incluso llega a conocer una chava que trabaja en Google Y le empieza a ayudar O sea, le platica como que toda esta Cosa, que le está pasando Y a ella le empieza a entrar la espinita Como de qué rayos está pasando en esa librería Vamos a indagar Juntos y todo eso, yo tengo amigos De hecho ella le dice que tiene amigos Que saben, eh, no sé Digitalizar los libros Que saben hacer tal cosa Y la verdad es que si sí te mantiene como que así Al tiro esta historia El libro tiene 267 páginas No tiene capítulos así que Cuando los vas leyendo se te va así Y aparte de que tiene Una letra eh, Pues grandecita sí, Una letra grandecita Y pues es muy fácil de leer Es fácil de leer porque no tiene capítulos Y al no tenerlos pues no te das ni cuenta como para decir Ah, y otro capítulo más, o el capítulo tal y ya Hasta aquí no, o sea, se te va súper rápido Las dos primeras páginas Me engancharon así total Entonces de ahí continué leyéndolo Y leyéndolo, leyéndolo De verdad, literal, lo llevaba para todos lados eh, Lo terminé en dos días Porque como les digo, no tiene capítulos Y se lee súper rápido pero Es una historia interesante, pero no es una historia así que digas ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué ricolino, O así, no, la verdad libro está está pasable lo que te tiene enganchado aparte de los libros y la tecnología y, y como clay perdió su trabajo es que cuando una vez de que clay está ahí eso es todo lo que les tengo que decir por el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta reseña y pues ya aquí abajito les dejo todas mis redes sociales por si quieren escribirme por si quieren mandarme alguna recomendación de algún libro o algo